Bienvenidos, bienvenidas. Un lunes más a estas entrevistas a este canal en donde, como sabéis, hablamos de psicología. Eh, habitualmente haciendo entrevistas a expertos profesionales de la psicología o bien a personas que quieren compartir sus experiencias en primera persona, contarnos su situación, contarnos cosas por las que han pasado. Las personas habituales al canal, la gente que ya se ha suscrito, sabéis que los pasados dos lunes a las 10 de la noche, igual que hoy, hora, hora de Madrid, a las 10 de la noche, hora de Madrid, pues hablábamos con Marisa Lozano. Marisa nos comentaba y compartía sus experiencias vinculadas con, con la psicología, vinculadas con su sintomatología, con salud mental, con los problemas que, si recordáis, la semana pasada nos hablaba de, de bulimia, eh, nos hablaba de diferentes problemas de anorexia, de depresión, de, de que se había empezado a, a medicar ...y de, de otros temas muy, muy interesantes. Os animo a echarle un vistazo a sus entrevistas que tenéis en el canal. Y hoy la tenemos aquí con, de nuevo con nosotros. Está ya en la sala. Eh, hola, Marisa. Bienvenida a un lunes más. Hola, buenas tardes, un, noches. Un gusto, de verdad, el estar con, contigo una noche más de, de lunes. En la anterior entrevista eh, nos, me, me planteabas el hacer una nueva entrevista con el título Consejos para la locura, ¿no? contados uh -huh. en, desde tu experiencia vinculada con psiquiatría, con el ámbito de la psiquiatría, con internamientos, con, uh, con tratamientos psicológicos y farmacológicos, y me decías, Fernando, quiero hablar en una tertulia contigo de Consejos para la locura. Eh, ¿De qué podríamos empezar a hablar, Marisa, tratando de este tema? Bueno, básicamente eh, a mí me gustaría normalizar el término locura porque realmente todos y todas eh, en algún momento de nuestra vida si nos buscamos en el DSM-5, que ahora le llaman DSM-5, me parece que está actualizado encontramos algún punto de tox, si ordenamos los calcetines por colores algún punto de paranoide, y Pero a lo mejor tú tienes que ordenar los calcetines por colores o no, no, no. Quien ordena, ¿no? yo ah, te, bueno, voy, te lo voy a, no. a confesar todos mis calcetines son negros, son exactamente iguales. O sea, yo cuando voy a la tienda de calcetines, ya digo, me quiero llevar cinco pares de los de siempre. <ríe> y no veas la de tiempo que me ahorro porque no, no pierdo ni un segundo buscando el par del calcetín. ¿Sabes que esta gente que dice, mi lavadora siempre se come los pares de los calcetines, que me sale uno y tal? A mí eso no me pasa, no pierdo nada de tiempo. Hay, hay muchísima gente que pierde mucho tiempo en eso y yo algo de lo que no pierdo tiempo. Tengo otras manías, eso sí. Bueno, pues genial, que tus calcetines sean todos del mismo color hace que nunca pueda ser un toque. Aunque puedes ordenar los libros también o las, eh, bueno, las estanterías. Eso cada uno, me refiero, es un ejemplo... Mm. Pero si nos buscamos, eh, todo el mundo puede tener también algo de paranoide, están hablando de mí, me están mirando, o oh, histriónicos e histriónicas, personas que son actrices, expresivas, sin el histrionismo no podrían trabajar, ¿no? En fin, no vamos tampoco a, a negar que existan situaciones, es decir, si yo veo un enanito verde y no existe. Eh, evidentemente, ahí hay una realidad que yo estoy eh, creando y que eh, no es real, ¿no? Y evidentemente, si escucho voces en mi cabeza, eso, que no me ha pasado nunca, la verdad, y debe de ser muy doloroso y terrible, eh, ahí existe un problema de base biológica, aunque también hay teorías que hablan del entorno bien. El primer consejo que le daría a un loco o a una loca como yo en este caso, eh, se me ha denominado muchas veces por diferentes eh, comportamientos, actitudes, reacciones, etc. Gente muy inteligente que además seguramente tiene una gran estabilidad mental y nunca le ha pasado nada en este sentido. Eh, sí, el otro día una activista feminista eh, de la salud mental, acabando la carrera de psicología, me dijo, busca ayuda profesional de una manera bastante bastante brusca, ¿no? Y yo me pregunto ¿quién no la necesita? Eh? Le agradezco su consejo y por eso una de las razones gracias, porque gracias a eso me decidí a hacer estas entrevistas. Eh, el primer consejo que le daría a una persona que está loca o que está loco es que uh, disfrute en gran medida de su locura porque siempre hay algo positivo en la locura, me refiero la locura nos permite crear la locura nos permite Pintar, escribir, cocinar, pasar límites, eh, desarrollar retos. ¿Qué persona eh, no ha hecho un descubrimiento eh, científico o a lo mejor artístico pasando la línea de la normalidad? ¿Qué persona no se ha atrevido a algo diferente ¿eh? pasando lo que aquellos le decían que era correcto? Hay locuras y locuras, pero principalmente todas las personas que en algún momento han pasado la línea de la normalidad Siempre que, por supuesto, no sea peligroso para los demás o las demás. Otro concepto importante aquí, hay personas que es que son malas, que no están locas, que son malas, que son cabronas, que son sinvergüenzas, o sea, tienen el estigma continuamente de que alguien con, los trastornos, con las funciones eh, trastornadas o trastocadas eh, va a ser malo, peligroso, te va a matar, te va... No, o sea, hay gente que es mala, punto. Eso no tiene ningún tipo de justificación. Y personas con trastornos emocionales, otro consejo, no os estigmaticéis. Ya lo hace la sociedad y lo hace muy bien. Siempre tendrán un estante donde colocaros, siempre tendrán una etiqueta que poneros y una pastillita que daros. No importa que sea bilifis, Xeroxat, Loracepan, Belafaxina, Ciprexa, conozco muchas, no importa. Y tampoco importa lo que tengáis porque os van a dar una pastilla, sea esa o la otra, totalmente diferente, si al laboratorio le interesa. Con lo cual... Sería interesante que os leyerais el prospecto, que vierais qué os están dando, para qué os lo están dando y que también investigarais acerca de vuestro propio diagnóstico, porque hay muchos que están equivocados. Por ejemplo, hay un montón de niños hiperactivos, sobrediagnosticados, que lo que son es traviesos y ahora interesa mucho poner una etiqueta a diferentes situaciones se les da rubicen, metilfenidato, es una anfetamina, eso se supone que sube la luz al cortical y todo eso. Eso tiene efectos secundarios, entonces hay que pensarlo mucho antes de dar una medicación a una persona. Conoced vuestros derechos, locos, locas, conoced vuestros derechos. Y os lo digo con todo el cariño, porque yo no los conocí muchas veces. Y eso me llevó a caer en situaciones de permitir que me medicaran en exceso, que llegaran a atarme... Eh, que pasara por diferentes profesionales, mujeres y hombres, alguna, alguna de ellas encantadora, otros unos sátrapas, que con su mejor intención consiguieron que bueno, oscilara desde, no sé, 68 kilos hasta 135, uh, generara temblores y eh, sensación de agorafobia, durmiera más horas de lo normal, me refiero... Conoced vuestro diagnóstico, conoced a, a vuestra terapeuta, preguntadle qué tenéis, qué podéis hacer, leed mucho ¿m? y no permitáis que el estigma os gane, porque el estigma no debe ser más fuerte que vosotros, que vosotras. ¿Estáis locos? Sí, hombre, ¿y quién no está loco? ¿No? O sea, ¿quién no tiene...? Ya sé que parece un tópico, pero es que las personas que van por ahí por la calle tan normales, tal vez tengan cinco esqueletos en el armario, tal vez, no sé les guste a lo mejor ponerse una fregona en la cabeza y bailar, que eso no tiene nada de malo, no me refiero a todo el mundo. Y muchas veces las personas muy adaptadas, ah hay un único trastorno con el que no simpatizo y al que sí, me parece dañino, y al que no es que condene, pero sí, ¿qué coño condeno? Narcisista perverso o narcisista perversa. Es una persona sin empatía, es una persona que lastima, es una persona que no tiene que matar para romperos la mente. Si tenéis bipolaridad, esquizofrenia, eh, trastorno límite de personalidad, eh, una demencia, cualquier situación, en todas ellas está presente la empatía, menos en esta. El psicópata o la psicópata coge víctimas y muchas veces son personas mucho más adaptadas que vosotros y que yo, y como no tienen empatía, manejan las emociones de los demás. Y eso no sé si será un trastorno mental, un déficit del lóbulo frontal o qué será, pero es una situación muy peligrosa. Están en las empresas, en la política, en muchos sitios. El libro de Mary Frensir y el acoso moral, lo ilustra muy bien. No sé si has tenido, Mary, ¿vale? en, en tu vida alguna relación directa con alguna persona así, ya sea a nivel de pareja sí. o a nivel profesional. Sí, sí, sí, a nivel de pareja sí. Eh, a nivel profesional, eh, bueno, digamos que, uh, perdón, se me ha caído el teléfono. Esto no es una patología, esto es que se me ha caído el teléfono, pero bueno. A ver, eh, sí he tenido acercamientos con la política, de todos ellos frustrados, porque yo soy una persona demasiado transparente eh, y realmente, pues sí, me ha ido me ha ido bastante mal en ese sentido, ¿no? me alegro porque realmente no es mi campo. Supongo que ahí sí al, se alojan perversos narcisistas y perversas narcisistas. De alguna manera, pues hay personas que gozan ¿no? con el poder y con el, y con el daño ajeno, pero desde luego no lo van a, a exteriorizar, sino que lo harán de forma muy sutil y muy artera. Eh, en las instituciones hay muchos y muchas. Eh, a nivel pareja, sí, me ha pasado. Había una persona que gozaba con mi sufrimiento, que me grababa cuando yo lloraba, y que incluso disfrutaba cuando conseguía excitar mis emociones a un nivel, eh, ¿sabes? Cuanto más subía mi activación, yo me ponía a gritar, a llorar, no sé, rompía un plato, por ejemplo. Él disfrutaba con eso. Y cuanto más subía mi... Eh, se llaman cobra también. Hay dos tipos de... en este caso, bueno, en el sentido del maltrato lo suelen clasificar como Pitbull y Cobra, el Pitbull tendría emocionalidad y buscaría su presa, pero su presa es el centro y necesita su presa para seguir existiendo el Cobra, es psicopático o la Cobra. Y sus emociones eh, están así, no se alteran, es más, cuanto más sube el nivel de la víctima, entonces, es el único trastorno o situación con el cual eh, no simpatizo, el narcisismo perverso. El resto, uh -huh. y tengo amistades y conocidos y conocidas con diferentes tipos de situaciones, esquizofrenia, esquizo afectivo, depresión, ansiedad, etc., claro que pueden tener y podemos tener reacciones curiosas. Yo como TLP o bipolar, que se me ha ah, perdón, etiquetado varias veces, también como cuerpo abierto y también como altas capacidades y también como chiflada, me gustaría que me llamaran otra cosa, no sé, fea, tonta, gilipollas, imbécil, pero ahora que lo pienso y repasando los insultos de mi vida, loca, ¿no? Loca. Consejos para locos. Cuando te llamen loco, y, pues sí, y, ¿y qué? ¿Y qué? Que no se convierta en un insulto. ¿Por qué tiene que ser un insulto? Vamos a ver. ¿Por qué tiene que ser más insulto el llamarte loco o loca que el decirte fea, gilipollas, gorda, imbécil, loca, loco, o... Oh, por supuesto, voy a ser muy políticamente correcta, digo, perdón, muy políticamente incorrecta. Cuando tú designas una realidad, cuando alguien es rubio o moreno, evidentemente no, le, no es un insulto. Eres rubio, eres moreno, eres negro, eres gay, no es un insulto. ¿Cómo va a ser un insulto designar una realidad absolutamente respetable y absolutamente humana? ¿En qué momento es un insulto eso? Obviamente si lo dices con un tono ofensivo, ¿verdad? Porque si tú le dices a alguien, rubio, negro, evidentemente le estás ofendiendo. Si tú le dices a alguien, ¡ah, eres una loca! No, pues a ver, no te tiene que ofender, pero si tú usas eso de una manera peyorativa, ¡estás loco, estás loca! ¡Busca ayuda! ¡Coño! ¡Te ha roto una pierna! ¡Busca ayuda! ¡Joder! <risas> Nadie se plantea que eso deba ser un insulto, ¿no? Replantead sí. vuestra realidad. Me gusta mucho lo que estás comentando, porque justo en, en el último libro que saqué al mercado hace un mes, hay una, una, una, una parra, un párrafo que puse, que puse, es una frase que escuché hace tiempo y me gustó mucho. Me, la frase dice, si alguien te hace un regalo y tú no aceptas ese regalo, ¿a quién pertenece el regalo? Y claro. es cierto, si alguien te da algo y tú no lo aceptas, la propiedad de ese algo no es tuya, es de quien te lo ha dado. Hay veces en donde la gente se nos acerca y nos dice cosas que no tienen por qué resultarnos molestas si no nos quedamos con ellas y nos las llevamos. Lo que pasa es que hay veces que nos llaman locos y nos quedamos con ello y nos lo llevamos como ofensa. Hay veces que nos llaman feos y nos quedamos con ello y nos amargan el día. Hay veces que nos llaman gilipollas y nos quedamos con ello y, no, y, y, y, y, y, y lo llevamos y nos amargan el día. Es decir, las cosas que te digan los demás, de ti depende si las tomas, te las llevas y te amargan el día, o si dejas que pertenezcan a los demás, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que curiosamente tenemos ese sesgo, ¿verdad? Esa costumbre, muchas veces, de que, aunque nos digan cosas positivas, diez cosas y una negativa, suele resaltar más la negativa. Eh, no sé por qué, nos resuena, nos, nos la interiorizamos y además que también hay much, muy poca cultura de decir lo positivo en esta sociedad. Cuando a veces halagas a alguien o le dices un piropo o algo agradable, piensa, o es algo sexual y me está tirando los tejos, o me está haciendo la pelota, o algo, o qué quiere, ¿no? Evidentemente cuando somos niños, niñas no pensamos así, pero después sí, es como, ¿qué quieres? ¿Por qué haces esto? ¿Quieres follar conmigo? o ¿Quieres manipularme? ¿Quieres? ¿Qué quieres? A ver, eh, me gusta tu camisa, me gusta tu chaqueta, qué guapo estás. Fernando, qué guapo estás. <risa> ¿Entiendes? Ese tipo de cosas, qué inteligente eres. Joder, cómo me han gustado las chuletas que has cocinado. Qué bien se va en este taxi. Oye, me gusta tu bicicleta. Vale, eh, la gente desconfía o no le da importancia, pero si tú a alguien le dices, Joder, qué mierda de bicicleta tienes. Qué fea estás hoy. Oye, cómo has engordado. La gente, somos inseguros. Somos personas frágiles, todo el mundo tiene algún punto malo en su autoestima. Entonces, evidentemente, claro, como todo el mundo te ha dicho que ir al médico traumatólogo o ir al médico del pito o de la vagina o de las orejas sí, sí. es algo normal y no es algo malo, pues entonces la gente lo ve, bueno, pues tengo que ir al médico. Pero vete al psiqui... Hombre, no me extraña con la de psiquiatras realmente chiflados que hay en este en este mundo y hay otros maravillosos, por supuesto... Y hay psicólogos fantásticos como eres tú y psicólogas estupendas. De nuevo trato de manipularte con mi lago. No, es verdad. ¿Ves? Eh, realmente, ¿por qué interiorizamos tanto las cosas negativas y sobre todo sobre nuestra salud mental? Es un gran tabú. Es un gran tabú. Consejos para locos. Piense loco. ¿Qué tiene esa persona dentro para que necesite ofenderte? Con un tema de salud mental, ¿qué le pasa? A lo mejor tiene un problema de salud mental y no se lo ha mirado, ¿no? O sea, a lo mejor tiene algo dentro que le suena, que le, no sé. Es que de verdad sí. falta tanto amor también en esta sociedad y tanto cariño que, que la gente si, es como si la sociedad tratara de ofender a quien es diferente, es algo así. Uh -huh. Sí, pero es que todos somos diferentes y todos somos iguales, al final, me refiero, pero eso pasa en todos los aspectos, mira el racismo, mira eh, los prejuicios sexuales, por ejemplo, eh, las situaciones que ha habido a lo largo de la historia, en la antigua Grecia la homosexualidad era algo, es que incluso de Alcurnia, la gente tenía Efebos, la gente se relacionaba, la isla de Lesbos, me refiero... Eh, después se hubo una involución y se empezó a castigar, incluso con la muerte. En el caso de Federico García Lorca, una de sus principales, las causas de su asesinato, de su muerte, eh, hay quien apunta a razones políticas, pero hay quien apunta a que fueron personas próximas a él que, que atacaron su condición sexual. El racismo a lo largo de la historia, cuantísimos asesinatos, cuantísima esclavitud, siempre la gente procura hacer endogamia y procura aislar al él o la diferente con lo cual la gente procura desesperadamente encajar en algún tipo de molde claro. en algún tipo de molde porque es. queremos encajar yo queremos sí. encajar entonces eh, marisa te, te voy a poner un sí. poquito un aprieto porque sí. um, estamos hablando del halago estamos hablando de que a lo largo de tu vida has eh, recibido diagnósticos de trastorno límite de personalidad Uh -huh. Te han dicho que, que eres bipolar también Has uh -huh. pasado por, por, eh, por diagnósticos de depresión, de ansiedad Has tenido ataques uh -huh. de pánico Estamos hablando uh -huh. entonces de una persona que a lo largo de su vida Durante, durante bastantes años has tenido diferentes situaciones vinculadas con, con la salud mental uh -huh. y, y a pesar de ello has brillado has brillado mucho en diferentes <risas> entornos y en diferentes ámbitos entonces estamos hablando del La halago y me decías en una conversación fuera de estas entrevistas que hacemos los lunes me decías fernando es que a veces me gusta perdón a veces me cuesta valorar lo que hago y pedir dinero por lo que hago y yo sé que haces sí. cosas muy chulas lo digo porque hace, hace un tiempo recibí un regalo de, de tu parte que me gustó muchísimo y que valoro muchísimo, sobre todo porque sé que nació del, del alma y sé la calidad de, de tu trabajo. Entonces, me gustaría... Nos quedan unos cinco minutitos, más o menos, por lo que estoy viendo. Me gustaría dedicar estos cinco minutitos a que una persona que te describes como loca, eh, eh, que, que nos hables de... de ¿Cómo has brillado y qué es lo que brilla? ¿Qué haces especialmente bien? ¿De qué te sientes especialmente orgullosa y crees que no solo tú estás orgullosa de ello, sino que también la gente que lo ve lo aprecia? Pues básicamente la palabra, la manera de escribir. Es decir, eh, bueno, desde pequeña siempre tuve facilidad para expresarme, plasmar mis sentimientos y emociones en, en papel servilletas, en, en hojas, eh, hacía relatos para la revista del colegio, una de las cosas que me empezó a proteger del bullying. Eh, después gané un premio literario eh, a los 13 años, me parece, y el primer premio literario ah, se llamaba, el poema se llamaba Eres vida, y me dieron un libro de Isabel Allende, que era Eva Luna. Después, con los años, seguí haciéndolo de forma más personal. Y en una época complicada de mi vida, en un periodo depresivo, pues escribí mi primer libro que se llama Besania, es un guiño a la locura. Precisamente Besania significa, bueno, viene de insania también, y era uno de los términos que usaban en el siglo, no sé si era 17 o 18, para aplicarlo a las personas que tenían problemas de salud mental. Cuando los manicomios, antes de ser nosocomios, eran centros donde se ataba a la gente con grilletes y se les consideraba poseídos o poseídas del demonio. Después vino el tratamiento moral con Pinel y eso es lo que hizo que empezaran a producirse buenos sitios con paseos, jardines, pero eran consideradas posesiones. ¿Era tremendo? Por supuesto. ¿Hoy en día ha cambiado tanto? Permíteme que lo dude. Eh, debido a las situaciones que se producen a veces en ciertos centros psiquiátricos, pero... Uh -huh. Siguiendo con el tópico, eh, la poesía me ayudó a expresar y a canalizar mucho mis emociones. Enseñé poesía en la universidad, en la UNED, de manera gratuita y altruista durante todo un año. Mis alumnos y alumnas creaban, eh, hacían poemas, eh, escribían, expresaban sus emociones. Mí, yo me quedé muy, la verdad, muy gratificada por aquel, aquella actividad y la verdad que llena mucho el alma. Escribí un segundo libro que se llama fuego Azul. Eh, venía también con poemas clásicos y relatos. Cuando hablo de poesía clásica la gente puede pensar que es algo vetusto o antiguo. No, es que a mí la métrica, los acentos, el verso en decasílabo italiano, el soneto, la lira, la silva, ordenaban mi caos, le daban musicalidad. Y dentro de la estructura tú puedes crear. Conocía gente maravillosa en redes y en recitales. Personas de todo tipo de formaciones, de todo tipo de, de países eh, que componíamos con un tópico, venga, vamos a hacer un poema sobre el amor, vamos a hacer un poema sobre mitología, lo hacíamos en grupo, sin esperar nada a cambio, cultura del trueque, nuestros libros al final los intercambiamos, recitales gratuitos, me cuesta aplicar una economía quizás a lo que hago porque he observado mucha cultura del trueque en este campo. Después también es verdad que he dado clases en academias, en enseñanza no reglada de latín, de griego, de inglés, de literatura, de gallego, por poca remuneración, pero bueno, y sin contrato, además. Yo, además de ser licenciada en psicología, tengo un DEA en filosofía, tres certificados de idiomas, hasta el C2, y una gran parte de filología hispánica. Y bueno, además de cursos, intervención en catástrofes, formación, etcétera, etcétera. Pero eh, eso no quiere decir, el currículum académico no quiere decir que haya una inteligencia emocional o que haya oportunidades laborales, a día de hoy, o suficientes. Quizá el hecho de eh, tener, bueno, no sé, eh, unas emociones un poco diferentes, a mí misma me haya limitado o yo haya pensado que no merezco eh, el hecho de... Es decir, hay una parte en mí que desprecia la ambición, porque he visto que el dinero hace mucho daño, no es que no lo necesite y no es que sea millonaria en absoluto ni que sea rica. Es que pienso que hay premios más importantes que el dinero, aunque sí, realmente sí me gustaría tener un trabajo remunerado, volver a tenerlo y poder ser independiente. Claro que me gustaría, sería algo que me daría mucha libertad. Yo lo que sé hacer es escribir, enseñar y amar. Uh -huh. <ríe> no sé hacer muchas otras cosas. Eh, Además... La poesía... Os, os invito a, a todo el mundo a que busquéis sus trabajos porque como os decía antes, yo he tenido oportunidad de, de verlos y son de muy alta calidad. La verdad es que me, me, me llama mucho la atención, me sorprende y, y disfruto y me gusta de su trabajo. Además creo que colaborabas con prensa también, ¿no? Con prensa escrita porque he visto algo tuyo en periódicos, ¿es así? Sí, eh, la verdad es que el medio Pontevera Viva es una maravilla, son personas encantadoras. Eh, desde aquí agradezco, y no he mencionado nombres hasta ahora, pero quiero mencionar a Ángel Obrido, es una persona con un corazón inmenso, es uno de los directores de, de esta publicación, y todos los lunes, eh, desde hace unos años, aunque hubo una temporada que publicaba menos, suelo publicar un artículo, es también colaboración altruista, yo encantada de hacerla, ellos también nos dan difusión, a escritores y escritoras, y la temática es libre, es decir, he podido expresarme acerca de el amor, la muerte, la psicología, lo que me ha apetecido siempre. Y la verdad es que es interesante, porque aunque yo no sea periodista eh, y las personas que colaboremos, no todas tengamos formación periodística, siempre hay algo que decir. La libertad de expresión es una de las pocas cosas, una de las pocas libertades, porque ni conduzco, ni soy independiente económicamente ahora mismo, ni vuelo, no tengo alas, pero la libertad de expresión es algo tan, tan, tan necesario y es algo tan impresionante cuando de verdad podemos ejercerla, cuando de verdad podemos hacer uso de ella. Por eso también necesitaba desde hace mucho tiempo, que no era capaz de escribir, que me cuesta escribir, hacer un testimonio como este. Y por eso agradezco a personas como tú, Fernando, que nos deis esa voz a las personas. La libertad de expresión para las personas, en cualquier medio, sea literario, sea artístico, sea desempeñando una labor, es tan importante y hay tantas formas de expresarse y tanta necesidad de hacerlo porque el mundo está muy solo, la gente está muy sola y necesitan no solo expresarse sino, mira, a mí mi alumnado me daba también, ellos me daban, me enseñaban a mí también, me transmitían también cosas, gente de la EPA, gente de COU, gente de todos los niveles personas que habían sido dados por, a lo mejor, algunos por imposibles en el sistema educativo, pues en una pequeña aula con poca calefacción y una pizarrita, creaban, eh, traducían, descubrían. La enseñanza también necesita menos masificación y más humanización. Y lo digo, que soy hija de una profesora y nieta de profesores también, y me refiero, lo digo, no tirando piedras contra mi tejado, sino también conociendo la otra parte. Los profesores y profesoras a veces carecen también de esos recursos porque el sistema no se los da. Y también hay gente que es vocacional y otra que no lo es. El alumnado necesita atención personalizada en ocasiones y no se les puede dar. Hay mucha presión también de rendimiento académico y numérico. Saca una nota. A lo mejor el niño o la niña tiene unas capacidades inmensas de creatividad. A lo mejor le gusta la mitología. A lo mejor... Eh, no sé, es bueno en manualidades y falta mucho eso también ¿no? Cierto. no sé eso, eso es así <risas> Marisa, tenemos que ir finalizando esta entrevista que se nos va el tiempo y la finalizo como siempre de, de corazón te agradezco tu tiempo, ha sido un verdadero placer para mí escucharte un lunes más aquí en estos directos del, del canal y siempre es un placer tu compañía y escucharte y leerte también, ojalá Tengas un futuro muy prósper, próspero en el ámbito de la poesía. Tenemos la suerte de que nos están escuchando muchísimas personas en directo. También mucha gente verá esta grabación. Y seguro que algún mecenas te dirá, oye Marisa, quiero de verdad colaborar contigo a nivel remunerado. Y quiero ayudarte a generar un canal en el que toda esa creatividad pues, florezca. Muchas gracias Marisa, como siempre. Y nos vemos el lunes de la semana que viene muchas gracias a ti fernando un abrazo un abrazo hasta luego y eh, por supuesto muchas gracias a todas las personas que sois seguidoras del canal que seguís estos estas entrevistas estas tertulias con, con marisa de los lunes que arrancamos a las 10 hora de madrid y espero que seáis fieles a la siguiente tertulia el lunes de la semana que viene muchas gracias por estar ahí y que tengáis una magnífica